Esta, esta preciosura de canción, ¿sí? que es una, una caricia al alma, eh, la ha hecho el Nico Suárez, Nicolás Suárez, que por esas cosas maravillosas que te da la vida, hoy está aquí con nosotros. Mira, querido, no querido te imaginas Nico, lo feliz que estoy de estar al lado tuyo en tu programa, hermano, por fin, después de tanto cierto, tiempo. Viejo. Tantas amenazas que nos habíamos hecho. Sí, pues, y giras y internacionales y todo eso. No, me imagino, obviamente, tú conociendo. ¿Las tuyas también? No hay, ojalá. <risa> ¿Cómo estás? Bien hermano, muy feliz porque estoy produciendo, estoy feliz realmente, estoy trabajando para todo lo bien que me puede dar la vida, lo bueno, así que y, y traigo novedades y llevo novedades y ¿Ayer? presento novedades. Muy bien, eso es lo más importante, eso es lo que, lo que tiene de lindo estar donde estás tú ahora. Eh, ayer estuvimos toda la mañana con tu música, te cuento. No sé si te llegó el chisme o algo. Eh, pusimos el disco Nicopol, ah, yeah. eh, ¿sí? del grupo Nicopol. Sí, sí, sí. eh, pusimos varias cosas, la, la falsa Dorita, etc. Empezamos <risa> con eso. Eh, estuvimos dándole toda la mañana manija al tema. Yeah. Y nos guardamos esta canción justamente para hoy. Esta, esta, claro. esta vamos a guardar, que se llama Bailecito para Valeria. Bailecito para Valeria. ¿Qué canción más bella? Es, es, es, es eh, un sentimiento... Muy profundo de, de, por el que yo la extraño, Valeria. Mira, mira. Yo también tengo mi Valeria, tú sabes. Sí. Y yo la tengo, felizmente está todo el tiempo conmigo, así que la, la disfruto al máximo. Eh, Nicopol, ¿en qué anda ese proyecto? Te robo un minuto, después vamos no, a volver. No, no, claro que sí. Lo, para lo que Nicopol, viniste. vamos a volver prontísimo. ¿Ya? No ves que estoy en, en la fila de hacer libros de partituras voy a hacer un libro de partituras de Nicopol también y, y bueno es que yo estaba encerrado hermano y ahora estoy saliendo así como con cometa mucho cuidado, con, mucho claro, claro. con mucho cuidado claro con mucho cuidado ya he pasado eh, felizmente eh, estaba vacunado todo eso pero estoy volviendo con muchas ganas y muchas ansias y mucho deseo de comunicar entregar las cosas que me doy cuenta que es lo más importante ¿no? ¿te has dedicado a crear todo ese tiempo de encierro? sí, sí y a organizar mis archivos y a, y a pasarlos en, en notas y notaciones para hacer libros interesante buenísimo eh, digo Nicopol está sonando por supuesto ese, esa, esa versión bellísima pero hay otras canciones ayer eh, hemos estado con varias de ellas, no sé, pon alguna, no sé, qué sé yo, eh, teníamos la, esta por ejemplo, ¿no? claro. ah, Esta es la, la falsa Dorita. Esta es la falsa Dorita, ¿no? Sí. Que entra con un relato bien y interesante. Un relato, sí, sí. Que, que, que me acuerdo que lo saqué de la idea de, de una película. Mira. Había unos niños que se estaban escapando de unos maleantes que los estaban persiguiendo y de pronto se meten al escenario de un club de blues. Ya. Y les dicen a los músicos, les dicen, hermano, nos están persiguiendo. Y los negros se ven y dicen, no, no, no, no". <risa> y creo que nos quieren matar. No, no, no, no, por favor, sálvanos. Ten, ten, ten. <risa> Esa es la idea. Buenísimo no me importa repetirla, sí. porque cuando la cuento, recuerdo y me da una rabia y a la vez unas bueno. ganas de verla. Pues le, córtenla tocarla. porque hay, hay censura, ayer la mandamos enterita, pero hay censura. Sí, este, es la falsa Dorita. Esta, es la ¿no? falsa Dorita, de sí. Eh, Nico Polo, una agrupación, ¿no es cierto?, con sí. esa, esta tremenda The voz. Blues, ¿Quién, no? es ¿Quién es él? Es el, el Chubi González. Mira. Tremendo. Es, es, un, es un, un tipo tan flexible, se acomoda, se inventa, sueña, a, vuela. Nada que envidiarle la Lotero de la famosa Memphis la Blusera ¿no? de Argentina. Ah, claro, o sea, mira, él, él es él, él es único. Tiene un registro extraordinario. Sí, exactamente. Muy bueno, muy sí, bueno. Sí, sí. Así que vuelven entonces con Volvemos con, nos, con fuerza nos va a este, tener, año. Tener material este, para año, este sí. año. Hoy te ha traído música para niños. Es, es, exactamente. Eso para mí, a mí me sorprendió, honestamente. No sé si es lo primero que haces para niños pero digo no no no te tenía ahí registrado es es lo tercero para que hago ah, tercero para porque he hecho un, un primer CD que es este ya lo vamos a mostrar ahorita, sí, ahí van a entrar Después ahí. tengo un segundo CD que se lo han llevado, no sé para qué. Ya no, es que para bajar un poquito la música, a ver si tenemos la, la posibilidad de, de mostrarlo. Sí, en un segundo entonces. Ese y ahora, es el, de, y ahora ¿sí? es el libro. Ahora es el libro. El, el libro bello este que, que son las partituras. Ajá, buenísimo. Es un libro de partituras con... De este es, este es el, el segundo disco ¿Ya? y esta es la tercera la tercera producción que es ¿Ya? simplemente partituras textos están nuevitos, recién salido de, sí, sí, de fábrica bien. Bien. <risa> sí, lo muestro el libro acá dice eh, parte con una pregunta me da permiso por favor dice no sí. así, así titula justamente este libro eh, que es eh, de la producción de, de Nico de Nicolás Suárez ¿sí? ahí lo tienen sí y que son las partituras, ¿no? Si son quieres, las partituras una... de los Aquí dos lo, discos. Les mostramos un poquito. ¿Quién nos puede mostrar? Esa grúa. Vente con esta, cámara, con esta cámara. Venite. Venite con esta. Deja ese esa olla ahí arriba. No te, no te hagas problema. Venite con esta. Quiero mostrarles para que, para que la, la gente se dé. Se da idea de lo que estamos hablando. Eh, son las canciones, ¿verdad? Todas las canciones eh, de, los de los dos ahí. discos que están ahí, pero que están acá y además están, ¿no es cierto? Ahorita van a empezar a ver ustedes en, en la pantalla de su televisor. Eh, vienen con las partituras, ¿no? Este es, el, me da permiso por favor. Eh, canciones para niños de Nico, ¿no? Nicolás Suárez. Ahí está. Vean ustedes. Mire, entonces, esto era lo que quería mostrarles, ¿no? Aquí está la canción, la letra Exacto. y la partitura. Y las ilustraciones. Y las ilustraciones, exactamente. Ahí está. Mira. Justamente. ¿Todas canciones tuyas, Nico? Todas menos una. Ajá. Una muy especial que yo la cantaba cuando tenía cinco años, imagínate. No hace cuántos. Hace, años, hace y poquito, la recuperaba. de ayer. <risa> y con mis hermanos... Y, ¿Cuál era la y, canción? ¿Cuál es? Se llama Las hormiguitas. Las hormiguitas. Y era, era de unos mexicanos que los he tratado de, de conseguir y no podía. ¿Cómo eran Las hormiguitas? Eran las... Eh, no. las hormiguitas van de paseo, todas juntitas en procesión. Van derechitos a, a su agujero, formando filas en rondón. Mira, esa no la no la tenía, che, mira, mira, buenísimo. Bueno, la cantábamos tanto y menos mal que nos hemos acordado toda la letra, hermano, y yo decidí meterla y hacerle unos arreglitos. Qué belleza, buenísimo. Este material, ¿no es cierto?, tus discos, el libro, todo esto, ¿lo estás presentando este fin de semana? Este sábado, sí, este sábado 20, en el Espacio de Patiño, en el Teatro Doña Albina, que es una belleza de teatro, hermano, con un coro para niños de 25 niños. Eh, con un eh, solista, la Diana Acero y la Jamie Méndez de Mulata Y después eh, y una banda de músicos Que ahí está el René Alinas, el Vic Carpio, el Vic, el Vic el Vico Guzmán y yo y un, y un par de actores de Los Cirujas que apoyan con el movimiento escénico Excelente, esto va a ser el sábado entonces El sábado en dos funciones Dos funciones, a ver A las cuatro y a las siete y las entradas se están vendiendo en el mismo teatro todas las tardes. ¿Esto queda en la Belisario Salinas? No, en la Ecuador, Ecuador? y Rosendo Gutiérrez. ¿Es Rosendo Gutiérrez? ¿Ecuador un... Ecuador. Ecu... Claro, avenida no? Ecuador. Ecuador y... seguro. De la Rosendo Gutiérrez me queda una duda. ¿Es Rosendo Gutiérrez? Es Rosendo Gutiérrez. Es Rosendo Gutiérrez. ¿Ya? Y está en la esquina, es un edificio modernísimo, bello... Y, eh, y el teatro es espectacular. Es espectacular, hermano. Es una joyita, como diría. <risa> Seguro que sí. Veía recién unas imágenes, ¿no? No sé si son imágenes justamente de quienes van a eh, estar este, este fin de semana, este sábado allá, eh, participando en esta presentación. ¿Son ellos? Son ¿Sí? ellos. Somos, somos ahí en, en uno de los ensayos en el, en el local de los cirujas que se llama Campo Lindo. que es ¿Dónde en, queda esto? En Irpavi 2. Ah, mira. Cerca al psiquiátrico. Mira. Y, hermano, es un, es un lugar... Amplio, grande, inmenso, donde se pueden hacer pues los movimientos del escenario. Qué interesante. ¿no? El teatro, el los teatro así también. es como se llaman. Los cirujas los, se llama, los, sí. los compañeros que están trabajando en este sí, tema. Sí, son dos personajes que ya están años en esto y que han hecho una obra en base a mis canciones también, pero hace años. Buenísimo. Ahí está justamente el ensayo, así se están preparando los sí. chicos. Tú dices un coro de 25 niños. 25 niños, sí, va, hermano. Hemos preparado muy lindo, guiados por el entusiasmo de los niños, básicamente, que son los capos y te contagian. Yo también los contagio, porque por eso, soy llamó, niño también, me, tú me llamó, también. ¿tú también. Claro, por supuesto, tenemos algo de niños ahí escondido. Eh, me, me llamó la atención el título, ¿no? Porque en realidad ahora los changos ya no piden permiso, ¿no? No, este es, <risa> un, este es un dicho de, de, de, de mi hijo, ¿Tú? que se ah, llama Joaquín, y, ya. y que cuando era changuito, me sí. decía, ¿me da permiso, por favor? Yo ¿qué le pasa a ese? <risa> <Por risa> mi hijo. Uh -huh. Sí, qué extraño, una ser. Maravilla, una maravilla Y así decía. Y así empieza la canción, una de las canciones. Buenísimo. La eh, Nico, las personas que van a ir a acompañarte este sábado allá eh, a ti y por supuesto a quienes van a hacer la puesta en escena eh, van a ver, el, eh, van a escuchar muy buena música. Claro. Van a, van a poder adquirir los materiales. Exactamente. Imagino, sí. es, es la idea. Y quienes no puedan hacerlo, después, cómo hacer, dónde. Eh, dónde ah, conmigo, definitivamente estoy por el Facebook. Eh, o en, el, eh, en, en este espacio buenísimo, se llama Surco, que está en, en el café típica. ¿Surco? Surco, que está, entre las seis, entre la, está sobre las 6 de agosto, entre la Pedro Salazar y la Pinilla, creo que es la de abajo. Ya. Y pues tiene una variedad de cosas bolivianas, libros, discos, vinilos, y ahí está, toda mi obra está en venta. Qué maravilla, <ríe> qué maravilla, buenísimo. Y... Eh, bueno, a través de ellos, o si a través mío, ¿no? Correcto. En, en Facebook estás, me decías. ¿Cuál Estoy. Es, ¿cuál Nicolás, es, Suárez se... e Nicolás Suárez e Izaguirre. Nicolás Suárez e Isa Izaguirre. Ahí ya está. Y ya ya, entrada, ya ahí aparezco nomás, con, completo. Buenísimo, qué bien, buenísimo, Nico. Realmente son muy lindas noticias. Eh, música para niños, ¿no es cierto? Una, una invitación, no solamente para niños, niños, sino no, también para no, los niños. No, de, es para los, de para los niños interiores de todos, de todos los que se acuerdan. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Alguna otra presentación para, lo, para pues los Pues estamos los días? pensándolo, eh, depende cómo marchen las cosas, pero de, de todas maneras es reservado, por si acaso, porque los salones de presentación se agotan. Y estoy, estoy muy feliz, no solamente eso, sino que tiene una perspectiva de hacer unas giras por Bolivia, hermano. ¿Con Así este que, material? Con este material, con nuestro coro de niños y con coros del interior también. Y quizás una relación con la orquesta sinfónica. ¡Ah, pa! Eso está bueno. Ey, está lindo, lindo. Buenísimo. Eh, al, margen de la, al margen de la actividad o de las canciones y el libro de los niños... Otras en tu agenda, tú eres un hombre que estás ah, súper inquieto lo y además, de... como has dicho, he salido como un león ah, enjaulado, ¿no? ¿no? Óchase, como un tigre. Como un tigre. Somos tigres. Además. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sigue te, esto? Mira, estaba pensando reponer mi ópera El Compadre, realmente eso está un poquito difícil. El Compadre. El, ¿No? compadre, el homenaje sí, a Palenque, ¿no? A Palenque, sí, sí, que salió, hemos hecho un DVD. Estuvo en el municipal, ¿no? Estuvo la, la dos veces en el municipal, una el 2011, otra el 2017, y ahora se si abrieron las cosas, está un poquito difícil, pero quizás lo haga, realmente no sé, voy a ver. También es eh, mucho ajetreo, es, es, es demasiado, y. Para una cosa tan simple como esta, digamos, ya, ya me estoy volviendo medio loco o más loco. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo, todo está, que se afilen los se planetas, los, los astros, ¿no? Es, se se, se alineen. Exactamente. Entonces, así se dan las cosas, porque aquí no se pueden hacer las cosas con mucha anticipación. Entonces, hay que ver las cosas, que se hagan. Que te, que te caigan del cielo las buenas noticias y le metes, ¿no? Esto, por ejemplo, eh, ha sido una ayuda del Focuart, digamos, de la alcaldía, una buenísima ayuda, y también apoyo de varias otras personas del, del mismo espacio patiño que me está cobrando la mitad, <ríe> porque he ganado un concurso de, de ellos. Yeah. O sea, se, se han alineado los planetas para así este es. proyecto. ¿no? Así es. Y así se dan las cosas, hermano, tengo amigos que me apoyan, eh, no te imaginas, desde el colegio, mis familiares, mis hermanos. Me entusiasman, pues hermano. ¿no? Y después cuando ya estoy entusiasmado, ya me meto para, realmente para, para. en fila. Así que tengo el proyecto de Nicopolo, así en fila, inmediatamente casi. Tengo el proyecto de hacer el libro de Nicopolo, con, con todos los blues que tengo y canciones. ...y después tengo el proyecto de hacer una autobiografía... Uh -huh. ...que ya he avanzado hartísimo... ...así que estoy con las pilas. hermano. Qué bien, qué bien, Nico, realmente son buenas noticias... ...nos alegra mucho verte también... ...en una etapa así de full creatividad. Sí, ¿no? pues estoy, es muy estoy, bueno. re feliz, estoy re feliz, estoy feliz es porque... Más importante. Por, Tú sabes que te cuento esta cuestión... ...¿lo conoces al Freddy Mendizábal, el pianista? No? Perfectamente. Bueno, el pianista, este Freddy, es una maravilla de ser, digamos... no y, y es amigo de Lito Nevia, hermano, el Lito Nevia de los gatos. Sí, señor. Y él le ha mandado una pieza, el Freddy, con piano, y el Lito Nevia se la ha cantado y se le ha hecho un arreglo de guitarra. No te imaginas la belleza. Y ¿sabes qué dice la letra? Dice, tú quieres ser libre, tienes que perder el miedo. Y creo que de eso se trata, hermano. O sea, yo estoy perdiendo mis miedos. Y cuando soy libre, pues hermano, me disparo porque los artistas tienen que ser muy libres, hermano. Y, y bueno, sacar eh, la ventaja de, de que uno está diciendo la verdad, eh, la verdad artística, digamos. Y, eh, y con mucho cariño encima, pucha, te, te puedes lanzar al cielo definitivamente, Definición. si pierdes el miedo. Así es, qué, qué <risas> interesante, buen, buen mensaje. Eh, Reiteremos la invitación para que la gente les claro. acompañe este fin de semana, por favor. Con todo gusto, mis queridos misquis, como yo les digo, eh, están todos invitados a este sábado en dos funciones, a las 4 y a las 7. Un conciertazo maravilloso que apoya la presentación de mi libro ¿Me da permiso, por favor? Eh, está el coro para niños de María Jesús Torres, está las solistas Diana Acero y Jamie Méndez... ...y está una banda de músicos que conformamos la parte, el colchón musical... ...y los cirujas que son estos personajes actores que apoyan con todo... ...las entradas se están vendiendo en el, en el mismo teatro en la avenida Ecuador... ...esquina Rosendo Gutiérrez, eh, es el teatro Doña Albina del Espacio Patiño... Y pues están a 60 bolivianos mayores y 40 niños, ya hicimos la preventa, se la han perdido, pero está todo marchando bien, yo sugiero que se apuren porque estamos ya casi agotando. Buenísimo, buenísimo. Pero siempre hay todavía lugarcitos Correcto. Y ahí hay un teléfono también que hemos puesto hace un ratito para sí, cualquier contacto. ¿no es exactamente. Un número telefónico al que pueden solicitar alguna información o hacer la reserva o contactarse con eh, Nicolás Suárez, que es... Eh, ahí está justamente, ¿no? Ese es el teléfono para, Exacto. para, para Exacto. poder hacer el... Contacto. Ese es mi teléfono. Ahí está. Así que les voy a... Hacer el servicio directamente y me Buenísimo. van a conocer Una, una maravilla, una belleza. Eh, esta mañana Jorge, mi compañero, le pedí por favor una fotito que nos procese, no sé si está Jorge por ahí, si se las mandó la fotito. Eh, es de una persona a la que honestamente quería rendirle tributo solo, pero voy a aprovechar que está el Nico acá porque estoy absolutamente seguro que él lo ha conocido, estoy absolutamente seguro que él eh, ha tenido la posibilidad de trabajar con él. No, ...no sé si ya intuyes más o menos por dónde viene la cosa... ...en las últimas horas se ha conocido justamente... Ah, del, supuesto, ...del fallecimiento, mira, de Iván. mira, nuestro querido Iván. Sí, pues claro, he trabajado con él cuando él estaba en Discolandia... ...excelente persona, hermano, o sea, es de las personas que... ...además de hacer su trabajo, eh, te brinda posibilidades, opciones... Muy linda persona. Hemos llegado a ser muy cercanos una temporada cuando él estaba viviendo acá porque después se fue a Cochabamba. Creo. Cierto. Eh, problemas de salud lo vinieron aquejando los últimos años. Sí, lamentablemente la, la peleó, la remó. Llegó hasta donde pudo. ¿no? Iván Barrientos, así es como se llama el querido amigo que ha partido en ¿no? las, últimas, las últimas horas. Vi un mensaje que sacó su hijo justamente mm. comunicando esta triste noticia. Eh, bueno, pues eh, una gran persona, un gran músico, porque tocaba el bajo, era la bajista de Los Carcas, ¿no? Exactamente. durante muchos años. Sí, sí, sí. Eh, un, si bien tenía un bajo perfil, ¿no? él, él siempre estaba ahí un poco escondido, pero le sumaba su aporte, su talento a, a la música de Los Carcas. Y además, como decía bien Nico, fue grabador durante muchos años. Entiendo que fue el primero que operó. ...la mesa de 24 canales de discolandia... ...si, y, no, eh, si no me falla eh, la memoria... ...sí, y además el, eh, la parte del tratamiento digital... ...claro, él claro, sí. fue, fue de los primeros... Sí, ¿no? claro. era, ...era muy inquieto, era muy talentoso... ...y muy comprometido... ...y como dijo Nico, una, una extraordinaria persona... ...un generoso, buen tipo, muy generoso. yo nunca lo vi enojado... ...nunca lo vi ¿Cierto? de mal humor, etcétera... Sí, ...un sí, tipazo, sí. realmente se, se, se fue... ...estuve viviendo en Cochabamba... ...producto de su estado de salud... ...delicado estado de salud... Bueno, pues no, no, no lo vimos, no lo vemos hace muchos años, pero bueno, donde esté ahora, pues un, un abrazo, que huele alto este, este, querido amigo, ¿no? Sí, con todo Entonces, nuestro miralo, cariño. Miralo, miralo, personaje, mm, personaje, ay, sí. tipazo, tipazo, tipazo, <risa> tipazo una sí. pena, una pena un, a su familia, por supuesto, un saludo muy especial, ¿no es cierto? Un brindis, nuestras, querido Iván. Nuestras, nuestras, condolencias, ¿no? Por tan terrible pérdida, ¿no? Sí, pérdida. sí, sí, querido sí, Iván. Querido, querido, buen querido. viaje que le vaya muy bien. Seguro. Bueno, Nico, perdona que te No, hermano, te una, una esa es la vida. Esa es la vida. Así es la vida y uno sabe. aprende y uno se nutre de todas estas cosas, Seguro. ¿no? Y lo importante es eh, estar vivo para poder hacer cosas como las que tú sigues Exactamente. haciendo. Exactamente, sin duda, ¿no? Para seguir estando vivo. Para seguir estando vivo. Que no es poca cosa, ¿no? Definitivamente. Gracias, bien. Nico, querido. Te veo el sábado, entonces. Sí, pues, claro. Dos con funciones, todo gusto. ¿no? Dos funciones. Te no. veo, me estás diciendo, o sea, sí, que vas a ir. Sí, pero por supuesto, vamos a estar ahí. De incógnito, sí, pero a estar. no te preocupes. Y dejamos pendiente para más adelante un día con, con tu teclado. Claro, claro para... que sí. Mira. Me, tú... me, quedó, me quedó esa espinita clavada en el corazón de no poder haberte hecho una linda entrevista sí, pues. profunda para que la gente te conozca, sepa. Sí, justo cuando estábamos en eso, pucha, que te vino, ahí, te vino y, época, y además que yo tengo que cuidarme más que los otros, pero estoy bien, estoy todo se nota, bien, se nota, estoy pues. marchando firme y decidido. Bien, <risa> bien, Nico Nico, querido, todo lo mejor, mucho éxito el, el fin de semana, el sábado, Adriana sí. Albina Patiño, ¿no? Gracias, querido hermano entonces, eh, te agradezco muchísimo claro. por esta entrevista y te deseo todo lo mejor pues a ti, que estás agarrando muy buena onda. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con una de las canciones que forma parte claro. de tanto del libro, con la partitura, como del CD. Es eh, de las hormiguitas. ¿Cómo se llama la canción de las hormiguitas? Las hormiguitas. ¿no? Las hormiguitas. ¿Este es? Este es. ¿Sí? ¿Tenemos la imagen? ¿Tenemos no, el no sonido? tiene imagen. ¿Ah? Eh, solo el sonido. Ah, solo el sonido. Bien. Nos vamos a ir entonces con imágenes de La Paz. Las hormiguitas a las que usted puede ver en vivo y en directo este sábado, que están en el Albina Patiño Con sus Son antenitas. Dos con sus antenitas y todo. Son dos, ¿no? Una a las cuatro. Y otra a las siete. Y otra a las siete. No hay pretextos. Vayan no a una de las dos. Va a un concierto único. Va a ser una linda fiesta. No se la pierdan. ¿Ah? Sí. El gran Nico. Nico Suárez, que estará ya deleitándolos con el coro, con los solistas. Va a ser una fiesta bellísima eh, para volver a ser niño, ¿no? O, o, o seguir siendo niño, como ¿Qué tú quieres. Viene bien ¿sí? la música con la ciudad de La Paz. Lindo, ¿no? Viene bien. Dale, vamos. Haga la, haga la fusión. Nos vamos al corte. Enseguida continuamos. ¿Sí? Ahí está. juntitas en procesión, banderachitas en su agujero donde se mete en el robot. Parece que platican sus cositas con satisfacción y que se dicen dulces secretitos con el corazón. Yo sé historia de una hormiga que se quiso portar mal y como recibe un castigo ahora les voy a contar.